Dios te bendiga. Mira, quiero decirte unas cuantas palabras de cómo arrebatar lo que es tuyo. Que no deje que en los momentos difíciles Satanás quiera jugar con tu mente. Quiera jugar contigo como que tú no eres hijo de un rey. Y él quiera ser. Que lo que te pertenece por derecho, Él te lo puede quitar y hacer con lo tuyo lo que Él quiera. Quizás nadie te ha profetizado que esto es tuyo, quizás no has recibido una revelación de que esto es tuyo, pero la, la Biblia está llena de promesas y son promesas que son para ti, son promesas que son para todo aquel que cree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 que se aferró a la promesa que Dios le había dicho a través de Moisés de que esa tierra, esa tierra sería para él. Y no importando que había pasado 45 años y que ya era una persona de más edad, él se sentía con la misma fuerza, él se sentía con la misma capacidad, pero no tan solamente era que se sentía con la misma fuerza, sino que se aferraba a la palabra que Dios le dio. A la palabra que Dios una vez le dio De que esa tierra iba a ser para Él De la misma manera, si te profetizaron Si no te profetizaron Si has tenido revelaciones Si has tenido visiones o no lo has tenido La Biblia está llena de promesas que son para ti Así que no le dejes tus hijos al diablo No le dejes tu esposo o esposa al diablo Batalla por lo que es tuyo No te dejes arrebatar las cosas De tus manos Porque el enemigo quiere hacerlo El enemigo tiene autorización Muchas veces Para guerrear contra nosotros Pero eso no significa que tú tienes que estar Con las manos atadas Tú no estás con las manos atadas Tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti Fortaleciéndote, llenándote, guiándote Pero tú también Hazle la guerra a Satanás Como él también te la hace a ti él tiene autorización para guerrear contigo, pero tú tienes autorización para pisarle la cabeza, para reprenderlo y para arrebatarle lo que es tuyo por derecho. No te dejes quitar lo que el diablo te quiere quitar, el diablo puede agobiarte temporalmente, pero no dejes que lo que es temporalmente se convierta permanentemente, porque tú te debilites, porque tú dejes de confiar, porque tú creas que, el diablo, que, que ya Dios no te oye, Dios sí te está escuchando, Dios sí está pendiente de ti, pero pelea, pelea, no te canses. Guerrea y no te creas incapaz porque ya tú llevas años esperando y no ha pasado nada. No te creas incapaz porque ya han pasado los años y ya tú eres una, una persona mayor. No, si Dios lo hizo con ellos también lo hace contigo. Pero es necesario que tú creas, que tú pongas y ejercites tu fe de que tú le creas al Dios Todopoderoso que está en los cielos y que está pendiente de ti. Créele a Dios, créele que Dios lo va a hacer contigo y Dios lo va a hacer contigo. Y lo va a hacer con tus hijos. Y lo va a hacer con tu esposo, con tu esposa, con tu familia. Pero créele a Dios. Guerréele a Satanás. Y no dejes que Satanás haga contigo lo que él quiere. No dejes que Satanás haga contigo lo que él quiera con tu familia. Dios te bendiga. Dios te guarde.